por encima los deberes a la pizarra ¿no? se me han olvidado se te han olvidado pero el bocadillo no se te ha olvidado ¿no? me vas a copiar mañana 500 veces traeré los deberes a clase con pulcritud y puntualidad entendido sí sí que sí señor todos entendido sí, señor sí señor profe profe ¿Qué pasa? Estaba soñando que, que, que era profesor de book y de religión, tú. ¿Qué pasa? Que me he dejado al almuerzo, tienes 5 euros. ¿5 euros? Pero si vale 3. Y dos para el carajillo. Dos para el carajillo.